mis amados, un gusto saludarles nuevamente estaremos con los libros de los profetas menores conociendo que los profetas menores son los libros de Oseas Joel, Amos, Acdías, Jonás, Miqueas, Nahú, Abacú, Ageu, Zacarías y Malaquías el libro de Oseas fue escrito por el profeta Oseas aproximadamente 750 años antes de Cristo Y el tema principal de este libro es el retorno a Dios Este libro tiene dos personajes claves Que son el profeta Oseas y la mujer Gomer.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 El nombre de Oseas significa liberación o salvación Ministro por 40 o 50 años durante los últimos 40 años antes de que Israel fuese llevado a la cautividad Ministró al mismo tiempo que Isaías Isaías profetizó a Judá, Oseas a Israel La hora más oscura de Israel Aún cuando el pueblo estaba gozando de paz y prosperidad, se acercaba el colapso político y Oseas describe la condición social de su época. Líderes corruptos, vida familiar inestable, inmoralidad, idolatría. Dios dijo a Oseas que hallara una esposa y que ella le sería infiel. Aún cuando ella daría a luz muchos hijos, algunos serían de otros hombres. En obediencia a Dios, Oseas se casó con Gomer. Su relación con ella, el adulterio de ella y sus hijos, se convirtieron en ejemplos proféticos vivientes para Israel. El libro de Oseas es una historia de amor que habla del amor de Dios por su pueblo y la respuesta de su esposa. Se había hecho un pacto y Dios había sido fiel Simbolizado por el pacto matrimonial entre Oseas y Gomer Pero Israel, al igual que Gomer, fue infiel apartándose de Dios para seguir a dioses falsos Así como Gomer se había apartado de Oseas para irse con otros hombres Dios reafirmó su amor y ofreció reconciliación tal como Oseas lo hizo con Gomer los primeros tres capítulos del libro comienzan con la vida personal de Oseas dándole Dios instrucciones acerca de su matrimonio después del matrimonio nacieron los hijos y se les dieron nombres que contenían un mensaje divino Gomer deja a Oseas para seguir sus lujurias pero Oseas recuerde que su nombre significa salvación la encontró la redimió y la llevó de vuelta a casa plenamente reconciliada con él. Luego de relatar la historia personal del matrimonio de Osea, simbolizando el amor de Dios por Israel, el resto del libro habla de los pecados de Israel, los cuales causarían su destrucción, la ira de Dios y su castigo. Pero, aún en medio de la inmoralidad de Israel, Dios fue misericordioso y ofreció esperanza, expresando su amor por su pueblo y el hecho de que su arrepentimiento traería bendición. El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros tres capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Tienen el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. El libro de Osea es la única fuente de información acerca del autor. Poco se conoce de él y aún menos acerca de su padre. Probablemente Osea fue oriundo del reino norteño de Israel debido a que nuestra familiaridad con la historia, circunstancias y topografía del norte que nos dicen en el, versículo, en el capítulo 4, versículo 15 capítulo 5, versículo 1, capítulo 13 capítulo 6, versículo 8 capítulo 9, capítulo 10, 12 versículo 11, 12, versículo 13 en el, en el capítulo 14, 6 esto haría que el hijo Jonás Fueran los únicos profetas del Reino del Norte que escribieron Aunque Él se dirigió, se dirigió Tanto a Israel El Reino del Norte Como a Judá, el Reino del Sur Identificó al Rey de Israel, al Rey de Israel Como nuestro Rey Eso lo leímos en el capítulo 7 Versículo 5 Comenzó su ministerio A Israel también llamado Efraín de acuerdo a su tribu más grande durante los días finales de Jeroboam II bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de paz política y prosperidad material como también de corrupción moral y bancarrota espiritual no obstante después de la muerte de Jeroboam II la anarquía prevaleció en Israel Y Israel declinó rápidamente Hasta su derrocamiento por parte de Asiria 20 años más tarde Cuando de los seis reyes de Israel Fueron asesinados por sus sucesores Profetizando durante los días que rodearon a la caída de Samaria Osea se enfoca en la desviación moral de Israel y su rompimiento de la relación de pacto con el Señor, anunciando que el juicio es inminente. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo de pacto, Israel a pesar de su idolatría. De esta manera Oseas ha sido llamado el San Juan, el apóstol del amor del Antiguo Testamento. El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin y no toleraría rival alguno los mensajes que leemos en el libro de Oseas contienen mucha condenación tanto nacional como individual pero al mismo tiempo él retrata incisivamente el amor de Dios hacia su pueblo con emoción ferviente Oseas fue instruido por Dios a casarse con cierta mujer y experimentar con ella una vida doméstica la cual era una dramatización del pecado e infidelidad de Israel la vida matrimonial de Oseas y su esposa Gomer proveen la rica metáfora que aclara los temas del libro Pecado, Juicio y Amor Perdonados es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, los no judíos como sus hijos como también está escrito en Romanos 9, versículo 25 y 1 de Pedro 2.10, los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y misericordia, Él nos ha dado a Jesucristo y por la fe en Él somos injertados en el árbol de su pueblo. Lo leemos en Romanos capítulo 11 del versículo 11 al versículo 18 Esta es una asombrosa verdad acerca de la iglesia una que es llamada un misterio porque antes de Cristo el pueblo de Dios era considerado únicamente el pueblo judío Cuando Cristo vino, los judíos fueron endurecidos temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles lo leemos en Romanos capítulo 11 versículo 25 Lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel ve los mismos males morales y religiosos que sus contemporáneos Amós, pero allá la raíz de los mismos es en la, en la infidelidad de Israel al pacto La nación ha abandonado a su esposo y se ha entregado a los dioses cananeos, a los baales, confiando en ellos o en su propio poder militar y en alianzaje extranjeras. Como consecuencia, toda su vida privada y pública se ha corrompido. Israel no tiene conocimiento de Dios, ha quebrado la relación con él y no disierne ni sigue su voluntad. En el libro de Oseas, más que en ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje, su persona y las experiencias de vida personales y de su pueblo. Mis amados, que sea nuestro amado Padre y Señor Jesucristo dándonos entendimiento y sabiduría para seguir adelante, profundizando más en su Palabra, pidiéndole a Él cada día que nos dé de su sabiduría y entendimiento para seguir en su camino, el camino de la verdad y la vida Dios les bendiga grandemente en el poderoso nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús Amén